Ya ya Contigo frente a mí, drogas extranjeras parte MCLST. Yeah. Baby, lo juro, no vuelvo a consumir. Morir joven, recordado por siempre, loco 24-7. locando, loco, pero no por ti. Le hablo frío y se pone caliente. Acostado en un retrete, no lo entiende, siento que podría morir. Todos avionados, la casa a un aeropuerto y quiero comprar pomos. Pero es que no sé si puedo. Y quiero multiplicar ceros. Pero es que no sé si puedo. Puedo darme a tu novia. Pero es que no sé si quiero. Poniéndome una pedota de la que no me acuerdo. Los blackouts ya son parte importante del recuerdo, recuerdo de Genocam. No cada uno de mis demonios sin ya no me quemo En la orilla, toca la espuma Medianoche, no piensa en la cruda oportunidad Perdí la segunda, me arrepiento, la vida es una, estoy sentado Mirando la luna, algo mojado, todas mis pumas, sobrepensando. pensando En si me quiere nunca más O más que nunca, tres a -M, Sin poder dormir, alucino, contigo frente a mí Drogas extranjeras, par de L, yeah, baby, lo juro, no